Bienvenidos al capítulo más de Juna y Ronald, yo soy Beatty, yo soy David Y como ya vieron, Juna no está el día de hoy, les voy a contar qué fue lo que pasó El día de ayer todo el equipo de trabajo salió a comer unas alitas, las cuales eran bastante picantes Por lo cual al parecer Juna tuvo varios problemitas a la hora de ir al baño, así que no pudo venir Bienvenida, hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Pero bueno, eso no nos va a detener, así que el día de hoy les traemos el cielo de los memes Anteriormente llegamos a la conclusión de que existía un infierno para la gente que reacciona a los memes de cierta forma La lógica nos lleva a la siguiente conclusión de que si existe un infierno debe existir un cielo también Porque sí, toda la vida tiene su contraparte Como el yin y el yang, los veganos y la carne, tú y tu crush, o el semen y el agua caliente Tomando como referencia series como el séptimo cielo, el toque de un ángel y todos los perros van al cielo Vamos a dividirlo en 7 nubes Y bueno, aquí empezando en este top nos encontramos en la nube número 1 Básicamente esta es a la que llegas justo después de que San Pedro te abre la puerta En esta nube podrán estar las personas que dejaron una correcta reacción en un meme Y como premio podrán pasar el resto de la eternidad reaccionando a memes Para subir por la escalera al cielo que nos lleva a la segunda nube, tendrás que no solo haber reaccionado correctamente a los memes, sino que también haberlos compartidos para darle créditos a tu compa. En esta nube te regocijarás con una excelente recompensa por parte de Kamisama. No es ni más ni menos que un harén de 5 waifus de tu elección. En los comentarios déjenos saber cuáles serían las waifus que ustedes escogerían. Y bueno, a mí nadie me preguntó, pero igual voy a tirar mi top 5 porque me da la gana. Ukio de rama. Tsunade de Naruto Rey de Evangelion Suyu de Boku no Hero Academia Y Botan de Yuyu Hakusho Yo quiero con RAGMA. No, pues la verdad es que yo también quiero con RAGMA, Así que Botan está afuera sí, Continuando con este ascenso divino, llegamos a la nube número 3. En esta nube encontramos a toda la gente que pasó toda su vida preocupándose por tu humor y pasó constantemente enviándote memes al inbox. El regalo divino que recibirán estas personas será ramen ilimitado proveniente de la tienda Ichiraku de la Naruto. Donde podrán comer todo el ramen que les dé la gana. 4, 3, 2, 1. Y subiendo en la nueva voladora de Goku, llegamos a la nube número 4. En ella encontramos a las personas que te etiquetan en memes de manera pública. Más de uno se preguntará por qué esta nube es mejor que la anterior. Y la respuesta es sencilla. Al etiquetar de públicamente en un meme, esta persona muestra que verdaderamente no se avergüenza de tener tu amistad. Como premio, estas personas recibirán 6 de las 7 esferas del dragón. Van a tener que irse a la verga a buscar la otra. Tampoco es que sean tan buenos en el cielo. Continuamos escalando por la Torre Karim para llegar a lo más alto del cielo Llegamos a la nube número 5 Aquí tenemos a todas las personas que hacen y elaboran memes personalizados para molestar a sus amigos No importa la intención con lo que hagas este meme Ya sea para hacerlos reír, para molestarlos, para hacerle el bullying Aunque el bullying no es aceptable No importa, el motivo nada más es hacer reír a todo el mundo Como premio las personas recibirán tiquetes de descuento para un entrenamiento especial con All Might. Y ya casi llegando a la cumbre del cielo Tenemos la nube número 6 Aquí vamos a encontrar Única y exclusivamente A animales Aquí no se aceptan personas Porque son del asco Aquí encontraremos a todas las mascotas que murieron en tu niñez, como tu gata, Kirara, que murió atropellada por un carro, o tu perro, Akamaru, que murió al ingerir ese chocolate que no tenía que comer, o a Pechang, tu cerdo, el que terminó siendo el platillo fuerte en navidad. Pues estás, de espíritu. Y llegó el momento más esperado, llegamos a la cumbre de este top, la parte más alta del cielo cielito lindo. Nube número 7, aquí tenemos a todas las personas que realizaron no una, ni dos, ni tres de las buenas acciones mencionadas antes Sino que realizaron todas Y por si fuera poco, además también aman a los animales Y por este motivo es que las personas merecen estar en lo más alto del cielo Acá vamos a encontrar tres recompensas para ellos La primera es una biblioteca ilimitada de hentai, yaoi y yuri Para que puedan disfrutar de horas Y horas de puro placer Wow, qué vulgar No importa, la segunda es una hora De visita diaria al cielo número 6 Donde podrán divertirse con todas las mascotas Que ahí hay, y la mejor de todas La número 3, podrán disfrutar De unas agüitas con el mismísimo Kamisama. Y hasta que es el video que de Codemus, espero que les haya gustado No olviden darle like, suscribirse Y activar la campanita Porque eso nos ayuda muchísimo que no, nexos, es este mi video, salgaste. Sayonara que no, hasta luego. Nos vemos la próxima semana. ¡Sayonara!